María José sí, sí, sí. Mi nombre es Gabriel Balustro. Somos Wenter Balustro, soy de Plantina del Sullito. Mi nombre es Adriana Boné, soy del paraje La Buena Mosa. Mi nombre es Adriana Gaitán, oh, soy de Vivero Gaino. ¿Sí? Mi nombre es Adriana Fácil, Me llamo Ineo Beta. ¿Sí? Me llamo ¿Sí? De la Escuela Agraria de San Pedro. Soy Eugenia Arbonía. Soy Liliana Bonet, soy de La Buena Musa. Mi nombre es Osvaldo Balustro. Me llamo Juana Liliana Preche. Mi nombre es Mónica Altis, mi emprendimiento ¿Sí? se llama Eulogia Tejido. ¿Sí? Me llamo Ana Patricia Silva, mi emprendimiento es Amor para Siempre. Mi nombre es Mario Lucro, Soy Félix Ebrone, en este momento represento a la cooperativa. Alicia, soy una de las integrantes de la madre de de los Bosques. Es la escuela que está en Bajo Tala. ¿Sí Sandra, también pertenece al mismo grupo. Bueno, soy Jacobo Soria, socio de la cooperativa Sol San Pedrino. agroecológico, eh, donde estamos haciendo plantines eh, de árboles y arbustos, todo de semilla, de bandeja forestal, hace muchos años que hacemos eso, y ahora con el emprendimiento agroecológico estamos eh, tratando de incorporar otras variedades como batata, eh, mostaza, lograr, queremos estar ya implantados en lugar de que pensamos hacer el... El desarrollo agroecológico ya instalado ahí, ya con todo lo, lo que es necesario para estar produciendo en el lugar. Es lo que estamos haciendo, el tema de las batatas, incorporando nuevas, nuevas variedades, y ahora incorporamos también la mostaza, un cultivo nuevo que estamos aprendiendo de ahí. Produzco cactus, suculentas y algunas aromáticas. Y hacer... Plantas en cantidad, porque tengo muchas ahora, muchas en cantidad. Y bueno, aprender a cuidarlas, el tema de los insectos y todo ese tipo de cosas. Ya haya más ferias, porque tengo muchos plantiles y no tengo dónde venderlos. Producimos eh, cactus, suculentas, eh, plantas eh, en general, árboles eh, de sombras, frutales, de decoración, eh, todo lo que es de, de un vivero. Traté de hacer... Eh, de aprender en hacer en algún curso o algo para poder aprender más sobre el cuidado de capos, sobre el, de las enfermedades que pueda llegar a tener un campo. Es Desarrollo poder ampliar más, más la producción. Es agrandar más el invernadero, si que les quiere ya está todo en marcha y ya próximo ya lo voy a tener listo, y poder ampliar más la producción de capos, de Otro tipo de humedad, Deja de, de sacar más y por eso que humedad más rápido, es una característica de las distintas y de sí, cambia, cambia. como Vamos aprendizaje es la devolución y el contacto con los consumidores cuando venimos acá a la feria que nos, siempre nos van con sus ideas asesorando para poder cambiar eh, qué productos quieren, cómo los tenemos que presentar nos dan idea de los precios para mí eso es lo más importante y después el vínculo con gente que está en nuestra misma actividad el desafío de poner en funcionamiento todos los sectores productivos de la escuela para el próximo año el de venir todo el año a esta feria para poder comerciar con profesores y hacer contacto con la gente eh, mi emprendimiento son las mesas PECAN eh, empecé hace muy poquito me alegro haberme sumado y espero poder seguir ir sumando más cosas eh, sí. en otras ferias. pequeño viverito hago plantas eh, arbustos y cactus y suculentas. Y aprendizaje por ahí a mejorar un poquito la tierra para las plantas que produzco. Para el año que viene me gustaría poder hacer plantas nuevas. hortalizas, uh -huh. eh, algo así, uh -huh. para ver si me va a poquito mejor que si sí. cactus. Y plantines de tomate, de morrones, hortalizas, no me salía, son hortalizas. Y pensamos hacer verduras también, pienso hacer, ¿viste? para el año que viene. Lo que voy a hacer eh, el año que viene, después ya plantines de lechuga, plantines de, de otras cosas, ¿viste? Digamos. Aparte de los tomates y los morrones. Años de hacer dulces artesanales. Junto con Carlos hacemos dulces artesanales aprovechando toda la fruta de la zona. El aprendizaje es que cada vez eh, nos esperamos más la feria con más ansiedad para reunirnos porque hemos formado en realidad una gran familia. Sí. Seguir sumando. Seguir sumando. A gente Seguir, sumando, y y, seguir eh, aprendiendo. He hecho, eh, prendas en eh, telar la mayoría este me en lanas y en, dame, no. en lana y aprendizaje uno siempre está aprendiendo cada feria es un aprendizaje este año bueno eh, eh, en cuanto a los tejidos bueno he incorporado eh, nuevas técnicas para, para agregar ya los tejidos eh, convencionales de, del telar de la tela que hago en los telares poder seguir eh, porque este año se nos está haciendo muy difícil pero bueno eh, hemos conformado una, una familia muy buena donde le ponemos y, y bueno, el deseo mío es que a pesar de que la venimos remando, eh, podamos seguir estando juntos y compartiendo mermeladas y licores. Este, y bueno, eh, un aprendizaje para este año, de este año es que, eh, como hace poco que estoy acá, eh, lo que, o sea, yo donde escucho INTA ya me emociono porque amo el INTA, y cuando vine acá, vi que existía, entonces que bueno, voy a ver. Y gracias a eso pude incorporar, eh, pude empezar a hacer mi huerta. Este, y bueno, ya tengo ahí mis frambuesitas que después me van a servir para esto. Y bueno, todo lo demás que se hace en la, en la feria. Y a aprender... Eh, a cuidar mucho más lo que es el medio ambiente eh, de lo que ya lo cuidaban, ¿no es cierto? todo lo que tenga que ver con la, con la naturaleza y con lo que hacemos este, y yo para el año que viene me gustaría, si podemos es que por ahí, que si se pudiese hacer la feria un poquitito más seguido, o sea, hacemos cinco en el año que por ahí pudieran ser seis o siete siempre que el clima lo permita y, y que pudieran incorporarse más, este, más amigos eh, de, de todo eso ¿Cuánto habrá? ¿no? Bueno, aquí estamos en la, en la feria no, no, no. Gracias a, a la INTA Que nos está dando esto Para poder progresar más adelante. Pero ahí no va a que haciendo más aprendiendo eh, eh, más a hacer más cosas nuevas En el campo Más a la ¿no? no, los patines, ¿no? Y, y, y bueno, Dios quiere que haya más cerca de la feria. En particular nos dedicamos a hacer dulces y mermeladas batata, dulce de batata, dulce de batata con chocolate, dulce de membrillo, dulce de arándano sólido, que somos en particular los únicos que hacemos el producto, y después las mermeladas de arándano, que nos ha dado este año, tenemos muchos pedidos, somos prácticamente una empresa que ya está proveyendo a negocios en casi todo el país, pero hemos tenido hasta alguna propuesta de empresas que están en Estados Unidos en la última feria que se dio a cabo. A futuro que esto siga, que se enderece un poquito la economía del país y que podamos exportar y crecer en lo que es la cooperativa en sí y poder seguir eh, creando productos nuevos e incorporando gente a la empresa. Nosotros producimos pues, lo que es plantines de y aromáticas y para el tiempo de estación, tomate, albahaca. También traemos huevos, de la casita que dio, de inta. La de y un jugo. para septiembre y para esta última hacemos en noviembre hacemos juego de naranja creo que el de nosotros siempre es sueño porque hasta ahora no llegamos de tener mejor la huerta de trabajar más de tener más producir muchas más de lo que tenemos ahora ya es un sueño que en algún momento lo haremos sí y después como feria, que, que, pelaza, que sigamos peleza, participando sí. todos en la feria y en lo posible que se sumen muchos más. El año nuestra meta era llegar a un cierto número de colmenas que hemos perdido en el año anterior, los hemos logrado, y para el año que viene queremos multiplicar la cantidad de colmenas para producir mayor cantidad de miel, tipificar las mieles, o sea, tener distintos tipos de mieles, mieles de azares de naranjo, miel de isla de Catay, miel de pradera, miel de colza, miel de jaj y aquí, Ahora tenemos tres tipos de mieles, una de monte de naranja, una de isla y una de Mendoza, una cooperativa de amigos. Sí, son para que... Este año surge la asociación civil, Frucho la Tierra y el Río, y bueno, aprendiendo en, el, en la autoorganización y, y el manejo de la feria por. <risa> un aprendizaje de este año. Bueno, a base de la asociación civil eh, aprendimos tuvimos que tomar decisiones, así que el aprendizaje es a tener más responsabilidad y tomar decisiones. Porque, bueno, la feria, bueno, seguir incorporando, invitando gente a la de la feria y bueno, y fortaleciendo el grupo humano. ¿Qué es lo que hace que esta feria siga hace seis años siendo okay. Creo que esta feria es importante porque es una vidriera que tiene el productor de la agricultura familiar que viene directamente el productor al consumidor.